¿Sabías que puedes reprogramar tu mente utilizando este método de las afirmaciones? Quédate para saber más cómo se utiliza, por qué utilizarlo y cómo se hace. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Desde chicos hemos sido estimulados mediante el pensamiento, lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que aprendemos y constantemente nos repetimos eso eso que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida puede haber sido por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con reprogramar, con cambiar el chip todo esto mediante lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos? Eso se ha ido guardando en nuestro chip, que es pues nuestra memoria, mediante las afirmaciones que estas son oraciones, enunciados que nosotros repetimos constantemente es como vamos a reprogramar nuestra mente simplemente como fue antes y ahora va a ser intencional mediante la visión, mediante escuchar o mediante pensar que son los tres estímulos que nos han estado poniendo desde chicos actualmente es como nosotros nos expresamos y más del 50% de las personas nos hablamos muy mal de una manera negativa no quiero que me pase tal cosa, no quiero sacar un cero en el examen, no me quiero enfermar. Siempre decimos no. Y por ahí no va la cosa, nunca nos enseñaron de chicos el hablarnos bien, positivamente. Y todo esto fue mediante los estímulos que ya les decía. Por la visión, cuando leíamos, cuando veíamos películas, eh, por el oído, cuando escuchábamos música, cuando nuestra mamá nos decía algo, cuando nos regañaba la maestra, cuando mi abuelita me decía algo. Y mediante el pensamiento, juntando todo eso que de lo que escuchábamos y leíamos, nosotros lo pensábamos así. Y mediante las afirmaciones nosotros podemos reprogramar nuestra mente, pero ya de una manera consciente. ¿Por qué? Las afirmaciones nosotros lo podemos leer, escuchar, incluso pensar. La manera en que nosotros las escuchemos y las veamos pronto, eso se va a ir metiendo en nuestra cabeza y nosotros simplemente como cuando nos aprendíamos un texto o algo como pericos en la escuela así solito se va a ir impregnando en tu memoria y solito te lo vas a ir repitiendo aquí les quiero contar una pequeña historia eh, de cuando yo escuché eh, por primera vez bueno, que yo recuerdo lo de las afirmaciones en mi vida y esto fue cuando iba en preparatoria, tenía como 14 años nuestro profesor, el primer día de clases, eh, era el de inglés sí era un poco exigente el profesor, él era como muy dinámico, muy interactivo y él puso arriba del pizarrón, o sea tenía pues sus juegos, ¿no? los juegos que iban a ser en inglés pero él tenía como ciertas reglas nunca podemos decir groserías, tampoco podemos decir no en ese entonces no tenía consciente que eso estaba relacionado con la ley de la atracción a lo mejor éramos muy chicos, que yo creo que nunca eres chico para aprender de estos temas pero él lo quiso llamar de esta manera, nos puso una afirmación que era yo puedo, yo quiero y lo estoy logrando y estaba hasta arriba del, del, del pizarrón y no tenemos excusa que para sacar una calificación mala no entrega tareas o algún proyecto que tuviéramos en mente o algo que quisiéramos y eso se me quedó muchísimo de ese profesor en algún momento que te sientas bajoneado, yo me lo repetía entonces es así como exactamente yo les quiero explicar esta cuestión de reprogramar tu mente ahora pasaremos al método cómo vamos a hacer esto mediante la visualización y mediante el, el audio y pues como les decía poco a poco va a estar dentro de nuestra cabeza entonces visualizar cómo ustedes lo que pueden utilizar son post-its que era lo que yo utilizaba bueno, sigo utilizando, pero ahora lo escribo Entonces sigo utilizando la visualización Ahorita por aquí les voy a mostrar un video Donde yo tengo oraciones Que en ese entonces no decía... Sí, sí tenía contacto con las afirmaciones Pero en una época medio heavy para mí Entonces yo todas las pedía atrás de mi puerta Y pues como siempre estaba cerrada en mi puerta Yo siempre las podía ver, estas, estos post-its Ahí tenía como reminders, recordatorios De lo que quería llegar tú puedes utilizar este método para cualquier cosa en ese instante yo lo necesitaba para sentirme mejor para recordarme que no, no perdiera el objetivo para no dejarme vencer por los pensamientos que ya estaban en mi cabeza es un método muy bueno ya que te ayuda a recordar entonces es como... aquí otra historia es como en la primaria a mí me enseñaban los verbos en inglés la maestra nos ponía un gancho y una cartulina y ahí tenías todos los verbos la verdad, a mí, repetirlos tantas veces que me las dejaban así, que 10 veces cada, verbo todos los días. Yo alucinaba o sea, esas tareas. Me acuerdo que hasta las hacía en el carro porque ya estaba harta de que íbamos al dentista y de ahí en el carro haciéndolas. Bueno, así. Así es como tú lo vas a recordar todo el tiempo. Que si no las escribes, tenlas atrás de tu puerta, en tu pared, donde quieras, en tu agenda en tu celular, pero tenlas ahí, eso te va a hacer que en verdad se te pegue algo, lo vas a absorber, y más si las repites todas las mañanas, que es algo que yo hago, también podemos utilizar el método de audio, ok, tú puedes grabar tus propios audios o puedes utilizar muchas afirmaciones que pues, están en YouTube, y dependiendo de la cuestión que tú quieras, no nada más las afirmaciones son utilizadas por la ley de la atracción, sino que, como mi profesor, él nunca nos dijo que eran afirmaciones. Hay personas como en el coaching utilizan audios subliminales, hipnotizar a las personas que lo utilizan, no sé qué área de la psicología lo utiliza, o incluso en un capítulo de Friends. Rachel utiliza eh, afirmaciones, o sea, audios subliminales para eh, sentirse mejor y los escucha Joey y Joey empieza como a sentirse afeminada o como que sentirse más empoderada por lo mismo que eran afirmaciones para mujeres. Lo absorbió Joey. Entonces ese es un ejemplo muy sencillo y fácil de, de entender de cómo se utilizan las afirmaciones, que es como les digo que mediante el audio vamos a poder también reprogramar nuestra mente. Por ejemplo... En YouTube hacen temas generalizados, pero la verdad es que ayudan mucho. Hay afirmaciones para el cuerpo. Y ahí te vienen. ¿no? yo tengo un cuerpo maravilloso, yo soy bla, bla. Ahora, para la autoestima. Yo soy capaz de llegar a mis objetivos. Yo soy lo suficiente para mí eh, y para todos los demás. Eh, cosas así. Entonces, dependiendo del tema, es como tú puedes ir moviendo y escribiendo tus afirmaciones o decretos. Y por último, el pensamiento el pensamiento es como lo vamos a ir formando mediante el audio y la visión pero también cuando tú detectes que estás teniendo un pensamiento negativo hazte consciente de ello y cámbelo por uno positivo si rápidamente dices no me quiero enfermar entonces tú esté consciente de que estás diciendo no y cámbelo por una afirmación yo estoy sano, yo estoy bien, yo estoy saludable, yo me siento bien así es como poco a poco te vas a ir acostumbrando por último, les voy a dar unos tips eh, de cómo puedes escribir tus afirmaciones. Paso número uno: Escribirlo en primera persona. Yo soy, yo tengo, yo puedo. Hay algunos verbos en los que ya viene este, integrado el yo. Si sabemos cómo jugar, ya lo sabemos. Por ejemplo, tengo abundancia en mi vida. Entonces ya está, yo necesito hacer el yo, pero está integrado en el tengo, la primera persona. Paso número dos: Tienes que escribirlo de manera positiva O como dice la palabra afirmativa De que ya lo tienes, ya lo eres, ya lo crees Entonces, como les decía en ejemplo Yo soy salud Entonces ahí estás eh, afirmando que lo eres no estás, no estás diciendo yo quiero salud Porque entonces no estás eh, diciendo que ya lo tienes Tienes que, que creértela la que sabes que ya estás ahí Que lo tienes, que you have it Paso número 3 Tienes que escribirlo en tiempo presente Ejemplo en este instante, hoy en día, en este momento, actualmente, todo el tiempo, en este segundo, ahora, no sé si ya repetí o no, pero básicamente me entiende, ¿no? Y aquí les dije muchos ejemplos, se los voy a dejar aquí, para que también le tomen screenshots y lo puedan integrar en sus decretos o afirmaciones. Otro contrato que les puedo dar es que puedes hacer afirmaciones y con la marcha tú vas aprendiendo. Entre más te vas metiendo en el tema, más vas aprendiendo cómo hacer afirmaciones y no nada más utilizando el yo soy, ¿no? O el de yo tengo. Sino que puedes escribir, eh, por ejemplo, gracias por tal cosa o algo mejor. Así tú le estás enviando al universo de que gracias por eso que tienes, pero que si llega algo mejor, pues, qué mejor más que nada las vayas leyendo, escuchando para que tú vayas reprogramando tu mente y vayas alcanzando ese, ese objetivo que tú quieres pero eso sí, no puedes eh, tú no creértela, o sea porque la magia de estas afirmaciones es de que tú te la creas, no que nada más las repitas y las repitas pero no te la creas Así <risa> o sea, si me voy a entender que no dudes ni un segundo de ti, otro tip que les puedo añadir es que digan siempre gracias, gracias, gracias ¿por qué tres veces? El 3 es un número eh, muy poderoso, es un número angelical Tengo programado más adelante, yo siempre les estoy diciendo Tengo programado más adelante un video, pero realmente sí Todos estos temas me gustan muchísimo Entonces, decir gracias, gracias, gracias eh, Esto de la numerología tiene que ver con todo lo que está a tu alrededor Entonces, ¿a qué voy? El 3 hace referencia, por ejemplo, presente, pasado, futuro también hace referencia a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También hace referencia a, bueno, como le decía, el número angelical que tiene que ver pues con lo divino. También, por ejemplo, tiene que ver con eh, que está en todo nuestro alrededor, por ejemplo, el agua. Sólido, líquido, gaseoso. En lo holístico, un ser integral pues tiene desarrollado la mente, cuerpo y alma. Entonces, ahí va el número 3 también. Y el universo, para cerrar el video que tiene tres planos, el físico, el mental y el etérico. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Y gracias por quedarte hasta aquí. Cuéntame en los comentarios cómo sería tu afirmación ideal y si ya conoces este tipo de método. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita que eso me ayudaría mucho y sabría que te están gustando mis videos. Pues nada, los quiero. Nos vemos en un próximo video. Ya estoy cansada. Pero estoy aquí por ustedes. Welcome back. En ese entonces yo no lo tenía consciente de que...